Amigos, retornamos nuevamente en este su espacio enfocado. Miren, interesante entrevista con el ingeniero Ciris de León, señores, todo un científico en nuestro pueblo y muy interesante poder conocer la incidencia que tuvo Don Mario Rivadulla en estos temas medioambientales, buenas experiencias, anécdotas de poder compartir Don Mario Rivadulla y el ingeniero Ciris de León de manera muy interesante. Señores, por otra parte compartir con todos ustedes la situación que vive el pueblo de Honduras. Precisamente ya en el día de hoy fue apresado en el, el expresidente Juan Orlando Hernández, señores de la presidencia a la cárcel. Un expresidente que está siendo vinculado, pedido en extradición por los Estados Unidos por hechos supuestamente de narcotráfico y demás. Pero a veces hay que preguntarse y ver la situación que ocurre con un expresidente, señores trasladado desde su casa encadenado, un gran dispositivo de seguridad, encadenado en los pies, en las manos y en la cintura, un expresidente que él mismo se ha entregado. Él hace, ha, sido, ha puesto a su disposición para poder ser llevado ante un juez, para escuchar sus declaraciones ya para iniciar un proceso de extradición. Nos preguntamos nosotros, ¿y es necesario encadenar a este señor de esta manera?, ¿Es necesario poder llevar a cabo un traslado de esta magnitud con un expresidente, señores? Son cosas de las que a veces nos preguntamos, y uno diría, de la presidencia a la cárcel. Juan Orlando Hernández, señores, un hombre que estuvo en la presidencia de Honduras por dos periodos consecutivos, llevar a cabo una gestión que como supuestamente está siendo vinculado a hechos de narcotráfico, de recibir dinero por uno de los que está preso en Estados Unidos, ha sido mencionado allí, de que él participó, a recibir recursos para su campaña y demás. Mientras tanto son supuestas acusaciones que caen sobre él, los cargos que pudieron enfrentar en Estados Unidos y demás, pero unas veces se pregunta. Y un expresidente debiera de ser tratado de esta manera, señores, totalmente encadenado, atado a la cintura, atado a los pies y a las manos. Señor, el mismo quien se entrega, el mismo quien se coloca el chaleco de seguridad que le estuvieron colocando al momento de ser apresado, como lo ven ustedes en esas imágenes. Precisamente este lunes fue solicitado en extradición por los Estados Unidos y ya en el día de ayer se estaba entregando, señores, se estaba entregando. Y a veces nos preguntamos nosotros, ¿y son tan necesarias esta parafernarias y, y dar muestra de tanta seguridad y tantas restricciones con un hombre que fue presidente de este país de Honduras? Precisamente en su vivienda en Tegucigarpa, cuando este allí requerido, donde su casa estaba siendo custodiada todo el día, y cuando él decide entregarse, miren cómo sale con un alto dispositivo de seguridad totalmente encadenado. A veces diríamos nuestros países, en la región, en la zona, lo que se puede ver. Hay que entender la condición de un expresidente, el trato que se le pudiera dar. Hay que ver si a veces en el espejo que nos vimos con Lula da Silva en Brasil. A veces somos tan fuertes y establecemos tantos niveles de justicia que terminamos fortaleciendo a quien quisiéramos que pudiera desaparecer del nacional político, ¿sabía? Es bueno sopesar y tomar en cuenta estas situaciones no siempre a veces con el martillo tan fuerte se puede golpear, que se puede romper el cristal, pero quién sabe si ese cristal se pudiera recomponer. Creo que se está haciendo un poquito fuerte con esta situación del expresidente Juan Orlando Hernández, al sacarlo de su casa encadenado de esta manera, encadenado de una forma que nosotros pudiéramos decir, él mismo que se está entregando, él mismo quien se pone a disposición de la justicia, no se está haciendo bastante fuerte en este caso de Juan Orlando Hernández. Esperar a ver luego de ser extraditado cuál será la decisión allí de los tribunales en los Estados Unidos. La pena imponer, ya que hasta ahora se dice que se le vincula a recibir recursos de narcotráfico, como lo dijo uno de los que está siendo allí procesado en los Estados Unidos. Vamos a ver qué ocurre más adelante con esta situación. Pero es muy fuerte uno tener que decir de la presidencia, ahora tener que ser llevado a la cárcel y totalmente encadenado. Claro que sí. Señores, por otra parte, quiero referirme ahí brevemente a la situación migratoria, porque nuevamente sale a reducir lo que tiene lo que ver precisamente que migración dice que varios sectores han satanizado lo que son los carnés para, para los habitantes en la frontera. A veces no es que estamos satanizando ni queremos crucificar estos carnés. Es necesario un registro, es necesario un control. Pero miren la situación que ocurre hoy en Haití, hay grandes protestas, cientos de haitianos se han lanzado en la calle pidiendo aumento salarial. Pidiendo aumento salarial cientos de haitianos. Imagínense usted qué pudiera pasar ante esas protestas que pudieran estar ocurriendo en Haití y que una población fronteriza esté carnetizada y demás. ¿Qué puede pasar con esto? ¿Qué pudiera provocar esto? Tal vez que esos haitianos que tienen ese carnet salieran de manera masiva a República Dominicana intentarán pasar, como ellos lo suelen hacer, estando en la frontera, a otros pueblos que están próximos a esta frontera. Creo que es que la situación, el panorama que se vive en estos momentos en Haití, tal vez ese clima no es propicio, no es propicio para llevar a cabo una carnetización. ¿Saben qué es propicio? El anuncio que hace el presidente Luis Abinader, que este fin de semana estará dando el inicio de lo que es la construcción de un muro fronterizo, señores. Controles, muros, cordones de seguridad, tecnología y demás es lo que en este momento se necesita con nuestra frontera en Haití. Luego de tener niveles de controles podemos establecer carnetización, organización y demás, pero mientras tanto vamos a dar el paso que anuncia el presidente para este fin de semana, iniciar la construcción de ese muro fronterizo que todos los dominicanos y dominicanas entendemos que es necesario ya y se debe llevar a cabo. Yo creo que es muy positivo el anuncio que hace el presidente que para este fin de semana sí se estará dando el inicio de lo que es la construcción de ese muro fronterizo que todos entendemos que es necesario establecer control, establecer niveles tan importantes como un muro, pero no un muro de concreto, un muro tecnológico, un muro de seguridad que pueda existir un verdadero control y un nivel de regularización del paso fronterizo entre República Dominicana y Haití. Respetar la soberanía de Haití, pero también respetar la soberanía de República Dominicana. Hasta ahora, vámonos con el muro, luego llevamos a cabo cualquier proceso de organización y carnetización. Mientras tanto, seguir con los planes del presidente, un muro, un control, es necesario en nuestra frontera. Claro que sí. De esta manera concluyo por el día de hoy con todos ustedes. En este es un espacio enfocado, como siempre, agradecido plenamente por la gentileza y sintonía. Recordarle a todos ustedes que estamos para servirle y colaborar con usted ante cualquier necesidad de su comunidad. Cualquier queja denuncia que usted tenga en su comunidad, aquí estamos para difundirla. Nos la puede hacer llegar a nosotros a nuestra línea de WhatsApp enfocado, 829-920-2795. Les repito. 829-920-2795, nuestro WhatsApp, Enfocado. Siempre antes de marcharme, recordarle a todos ustedes que necesitamos su colaboración y su apoyo. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, Enfocado TV. colóquele la campanita para que reciba las notificaciones y pueda compartir nuestro contenido con amigos y familiares. Siempre nosotros pendientes a reencontrarnos con ustedes cada día de lunes a viernes, en este su canal 24, donde nosotros estaremos siempre por aquí, totalmente enfocados. Muchas gracias.